Señor amado, te damos gracias en esta tarde en el que hemos estado, Dios, divirtiéndonos en esta liga de fútbol cristiana. Señor, gracias por nuestros equipos, gracias por la vida y la salud. Gracias, Padre, porque sabemos que lo que sucede en el campo, Señor, no es precisamente lo que tiene que ser en el futuro, Señor bendito. Porque en todo momento nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, Jesús de Nazaret. Gracias porque la vida está en Él, el poder está en Él y todo lo que somos y lo que hacemos y lo que tenemos le pertenecen al Señor. Voy a predicar tu palabra Señor, dame gracia, sabiduría en estos minutos breves en que voy a exponer el mensaje. Que sea un mensaje Señor que caiga al buen terreno, que produzca fruto al 40, al 60 y al 100 por uno. Gracias pues te doy, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra de Dios... En Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, verso número 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les va a decir, no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero Él les dirá, les digo que no sé de dónde son, apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes no estén incluidos, o ustedes estén excluidos, hay que lamentarse. Quiero brevemente hablar acerca de lo importante que es saber que en la vida siempre si hay blanco hay negro, si hay un cielo tiene que haber un infierno si hay premio también debe haber un castigo y la biblia nos enseña de que en el mundo existen dos caminos el camino que lleva a la perdición y el camino que lleva a vida eterna y también hay dos puertas la puerta ancha donde dice la biblia que muchos escogen entrar por ella y la puerta angosta en donde dice que es tan angosta que lamentablemente nosotros mismos hemos hecho por decisión propia porque tenemos libre albedrío, tenemos la decisión y tenemos la voluntad de decir sí o no y la gran mayoría lamentablemente aunque digamos que creamos en Dios hemos rechazado entrar por esa puerta porque es tan estrecha que al pasar raspa nuestra religión raspa nuestra fe, raspa nuestras convicciones a veces enseñadas de una manera equivocada como Dios quiere y por eso pocos entran por la puerta que Dios nos dice en su palabra, que Él tiene para los que deciden seguir su camino. Dice la Biblia, esfuércense a entrar por la puerta angosta. El entrar por la puerta angosta es de esfuerzo. El entrar por la puerta angosta es de dedicación, es de disciplina. Todos podemos decir que estamos caminando por el camino correcto, pero si no estamos caminando, como dijo Jesús, que Él era la puerta, dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, entrará y hallará pastos verdes. <risa> la puerta angosta es la puerta de la relación, que te va a llevar a la relación íntima con Jesús de Nazaret. Y dice en la Biblia, pues les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La gente tratará de entrar a su manera, en sus convicciones, en sus pensamientos Pero la Biblia dice que hay requisitos muy importantes para entrar por la puerta Y el requisito más importante es tener la llave Y la llave para esa puerta es tener a Jesús <coughs> Jesús mismo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí La gente, no podemos entrar con nuestras propias llaves tenemos que tener la salvación dada solamente a través de Jesucristo para que la chapa espiritual pueda dar vuelta y la puerta ceda ante nuestra, ante nuestra presencia. ¿Para qué? Para que entremos a la intimidad con Dios. Dice que muchos procurarán. Y cuando hablan de procurar es que muchos harán hasta lo imposible por entrar pero entrar a su manera. Y no es de la manera en que tú pienses que puedes entrar. Tienes que entrar de la manera en que Dios estableció que tienes que entrar. Quizá no te guste de la manera en que Dios tenga escrito cómo debes entrar, pero es la manera única en que se puede entrar. Y yo en este día te digo, si por mucho tiempo has estado buscando una puerta, la puerta de la felicidad, la puerta de la salvación, la puerta de la relación con Jesucristo, solamente a través de de la llave que da la relación con Dios, es como puedes lograrlo. Dice, después de que el padre de familia, después de que Dios haya cerrado la puerta, dice que muchos van a empezar a gritar, Señor, ábrenos la puerta. <coughs> y la palabra de Dios dice que el Señor dirá, ¿Quiénes son ustedes? Y unos di dirán, Señor, pero yo siempre creí en Ti. Señor, ¿pero te acuerdas que yo un día hice un voto contigo y me conoces muy bien? Y el Señor dice, apártate, no te conozco. Pero yo creía, yo este, hacía muchas cosas, daba dinero, daba mis diezmos, daba mis ofrendas, me portaba bien. No te conozco, porque rechazaste entrar por la puerta correcta. Tú quisiste entrar, primero, por la puerta que tú querías o pensabas, número dos, y a la hora que tú pensabas, cuando yo te dije que hoy era el día de salvación, que hoy era el día en que la puerta estaba abierta, tú dijiste, Señor, es que me acabo de casar y me voy de luna de miel. Señor, es que acabo de comprar una propiedad y tengo que irle a estrenar. Señor, es que compré un coche último modelo y tengo que ir a deleitarme, tengo que ir a disfrutarlo. Mil excusas pusiste, va a decir el Señor, cuando yo te dije que hoy era el día de salvación. La palabra de Dios dice en hebreos, hoy es el día de salvación. Si hoy, hoy es mi voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy es Dios cuando quiere tratar contigo. El día de mañana le pertenece solamente a Dios. El día de hoy pertenece a tu voluntad, a la decisión, porque mientras tengamos vida, mientras tengamos respiro, resuello en nuestra nariz, es que podemos tomar la decisión de aceptar a Jesús, la puerta como nuestro Salvador, como nuestro Señor. El Señor les dirá después de que griten, «Señor, ábrenos», Él respondiendo, «No sé de dónde son». Ellos, dice entonces, comenzarán a decir, «Señor, delante de Ti hemos comido». Señor, delante de Ti hemos bebido. ¿No te acuerdas en las crismas, Señor, cuando festejábamos, Señor? ¿No te acuerdas que todo lo hacíamos por Ti? Nos reuníamos toda la familia diciendo y celebrando Tu aniversario, Tu, tu, tu birthday, Señor. ¿No te acuerdas? Señor, ¿no te acuerdas de esto y no te acuerdas de aquello? Y le debo decir una cosa, a Dios no se le olvida nada. Dios tiene todo presente. La Biblia dice que Él es... Omnisciente, omnipresente, todo lo sabe, todo lo puede y todo lo conoce. Nada se puede tener escondido delante de Él. Así que al momento en que nosotros tratemos de excusarnos diciendo, Señor, acuérdate, Señor, mira, te acuerdas que esto y lo otro, el Señor te dirá, apártate de mí. Dígate lo que dice el verso 27 de Lucas 13. Pero el Señor les dirá, les digo que no sé de dónde son. ¡Caray, Señor! ¿Cómo que no sabes de dónde son? ¡No sé! Pero creímos en Ti, no te conozco, porque me rechazaste como, mi Señor, tomaste todo menos lo que yo tenía escrito para que hicieras. Hiciste lo que se te pegó la gana, tomaste malamente tu libre albedrío, tomaste decisiones que no te, no te pertenecían hacerlas, que no te convenían, mejor dicho, hacerlas. Y dice el Señor, ¡apártase de mí! porque eres hacedor de maldad, pero cómo, Señor, si yo ni fumé, ni tomé, Señor, yo ni le hice mal a nadie, por eso, porque muchas veces pensaste que la salvación se ganaba con moralidad, muchas veces pensaste que el cielo se ganaba con hechos, con acciones, y yo mandé a mi hijo Jesús, para que él pagara, para que tú entraras, y tú lo rechazaste, por eso mismo te digo que eres hacedor de maldad, todos los que rechazan a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres, la Biblia los considera hacedores de maldad. ¿Sí? Verso 28 dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué crujir de dientes? Porque les dije al principio, si existe un cielo, existe un infierno tanto, hay un lugar de descanso y de reposo y Jesús es la llave y la puerta para entrar. Pero el que rechaza a Jesucristo ha rechazado la gran oportunidad que Él da para librarnos del infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno es el apartamiento eterno entre Dios y los hombres. Jesucristo vino a ser el mediador, vino a ser el abogado, el intercesor, para que nosotros tuviésemos una reconciliación con Dios. Nadie puede acercarse por medios propios, por religión propia, por deducciones propias. Por eso Jesús, dice la Biblia, se hizo hombre, por eso vino a través de una mujer, nació en esta tierra, porque ningún hombre reunía los requisitos, ningún ángel, ángel reunía los requisitos que, que, que Dios estaba recibiendo para que los hombres tuviesen amistad nuevamente con Dios. Jesús es el intermediario, toma la mano del pecador Toma la mano de Dios y la une, ¿verdad? Este es mi ejemplo que siempre doy, y la une para que seamos nuevamente amigos. A través de Jesucristo nos reconciliamos de todo el pecado que hayamos hecho. Y la Biblia dice, no hay justo ni a uno, no. por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios pues envió a su Hijo en semejanza de carne y en una humanidad como la tuya y como la mía, para vencer el pecado para vencer el diablo, para vencer la tentación, y dice la Biblia que por eso él cuando muere, resucita, porque el hombre que se guarda para Dios, el hombre que no peca, en este caso Jesús, dice la Biblia que tiene vida eterna, y Jesús, amado, nos dio la esencia, la muestra, de que él pudo vencer el pecado, pudo vencer la tentación, pudo vencer al diablo, a pesar de tentaciones y todo lo que él sufrió, él dijo, consumado es en la cruz, he hecho lo que me mandaste hacer, a levantarse Jesús al tercer día, dice la Biblia, que ascendió, pero fue hacia donde estaban los antiguos padres, Salomón, David, y todos los que estaban en espera de que se les hablara del mensaje salvatorio, y dice la Biblia que salió, y cuando ya salió de allí, no salió solo, salió con todas las buenas noticias para los antiguos de hombres de Dios que se guardaron creyendo en Él. Termino diciéndote, hoy puede ser tu último día, pero estoy joven, la juventud no es garantía de que puedas vivir mañana. Hoy puede ser tu último día, pero es que yo estoy sano, la sanidad no es garantía de que puedas vivir mañana. Y si te mueres hoy, te pregunto, ¿estás seguro que te irás con el Señor?, esto no es de religión, esto es de relación. Esto no es de convicciones, esto es de una relación íntima con Jesucristo. ¿Sí? Si tú tienes a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, es lo que necesitas para que la puerta estrecha, tan ¿qué te tan negada por muchos, la eh, puerta estrecha es la que menos se escoge para caminar en ella. Pero hoy yo te ofrezco la llave, se llama confesión. Y cuando tú confiesas a Jesús como Señor, como Salvador, entonces Él te entrega la llave. Mateo capítulo uh, 13, dice la Biblia que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿Quién dicen las gentes que es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre? Los apóstoles empezaron a decir, no pues, tú eres Jeremías, no pues, tú eres Isaías encarnado, tú eres aquel profeta, tú eres el otro. Y dijo Jesús, bueno, eso es lo que dicen la gente. Pero ahora lo que me interesa, a ustedes que dicen creer en mí, ¿qué piensan ustedes que soy para ustedes? Y Mateo le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, tú eres el ungido, tú eres el único camino. Cristo le dice a Mateo, bienaventurado Pedro, perdón, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué quiere decir con esto Jesús? Que la situación de revelación el aspecto de revelación con, con respecto a quién es Jesús Solamente Dios te lo puede dar Y en este día Dios Te da su revelación y te dice Jesús es mi hijo Jesús es el camino Jesús es la única llave que puede abrir la puerta Y te lo ofrezco ¿Cuánto vale pastor? Nada, gracias, Porque Jesús ya hizo todo lo único que tienes que hacer es reconocer a Jesús como Señor y Salvador, reconciliarte y decir, estoy listo. Y cuando pasara algún accidente, o que llegara el momento de tu muerte en, tu, en tus días de anciano, estás preparado. ¿Cómo? Así de fácil. Es que no es por lo que hagas, no es por lo que des, no es por lo que compres, no es por lo que dejes de hacer en el aspecto de si quieres adquirir la salvación, comprándola. Porque muchos quieren comprar a la iglesia y la pueden comprar. Muchos pueden comprar al pastor y lo pueden comprar. Pueden comprar al sacerdote, pueden comprar al líder religioso, pero jamás podrán comprar la salvación. Cierra tus ojos y medita un momento. Si hoy murieras, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Si tienes alguna duda, entonces es necesario que hoy te reconcilies con Jesús y si quieres aceptar a Jesús quiero que repitas conmigo esta palabra porque es la palabra de garantía dile Señor Jesucristo te acepto en mi corazón reconozco que tú moriste por mí y que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra del Padre yo Señor soy pecador y necesito un abogado un mediador y tú eres el que reúne los requisitos Señor, entra a mi vida Entra a mi corazón Escribe mi nombre En el libro de la vida Y prometo, con tu ayuda Serte fiel Hasta que tú vengas O hasta que yo muera Muchas gracias Señor Amén okay. Si tú hiciste esta oración Garantía Porque la Biblia dice Romanos capítulo 10 Que si tú crees en tu corazón Y confiesas con la boca Que Jesús es el Señor tú serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Desde hoy, si de veras hiciste esta decisión, ¿sí? hay un papelito ahí que te apuntes para que recuerdes el día en que te aceptaste a Jesús como tu Señor, apúntate y desde ese día grábatelo. ¿Qué estamos hoy? 8 de noviembre? Hoy, 8 de noviembre, vi, yo hice esta confesión cerca de las cinco de la tarde en El Paso, Texas, y desde ahí saqué mi boleto. Tú que me estás viendo a través de este video, tienes que hacer lo mismo. Dios te bendiga y llámanos. Los teléfonos aparecerán ahí en tu pantalla. Comunícate con nosotros, queremos hacerte bien. Este es un ministerio cristiano que tiene la enmienda de parte de Dios de llevarte un mensaje de felicidad, de amor y de gozo. Necesitas a Cristo, llámanos, queremos orar por ti. Dios te bendiga.